Hola chicas y chicos, cómo están? Bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy. Hoy quiero hablarle sobre la limpieza de los utensilios de la resina. Este, hoy quiero traerle este hermoso tip. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a todas las chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo para todas. Y hoy quiero traerle este hermoso tip. Si te gusta lo que estás viendo, por favor suscríbete, regálanos un like y activa la campanita de notificación que ya estamos activos otra vez nuevamente. Bien, y venimos con este hermoso tip. Bien, para limpiar nuestros utensilios de la resina, de los residuos de la resina y también nuestros guantes, porque cuando trabajamos con resina es, se, se hace reguero. Sí, indiscutiblemente hacemos reguero y tenemos que tratar de re reutilizar estos envases y también tenemos que también reciclar también todo lo que viene siendo todos los utensilios de trabajar, o sea las herramientas para trabajar con la resina. Bien, para esto vamos a necesitar, miren aquí está nuestra resina. Estos dos frascos que están aquí, están ya un poco sucios de la resina. Están sucios de resina. Acabo de trabajar y está, tiene residuos de, res, de resina para hacerle este hermoso frío. Para esto vamos a utilizar crema. ¿ven aquí donde está. Vamos a utilizar alcohol. También vamos a utilizar... Papel, toalla, suficiente, por favor. Y como les comentaba, mire aquí en mis guantes tengo un poco de resina, que estaba trabajando con algo. Recuerden que para trabajar con la resina necesitamos guante y también te necesitamos cubreboja Porque la resina es un material, es un material tóxico y tenemos que estar en un área, en un área ventilada que tenga mucha ventilación para que podamos trabajar con ella. Recuerden que cuando trabajamos con la resina necesitamos mucha, pero mucha paciencia. Pero y el resultado es hermoso. Así que lo primero que, lo primero que vamos a utilizar para retirar este guante, este guante y que se pueda reciclar y reusar también es vamos a, a utilizar la crema utilicen cualquier tipo de crema que ustedes tengan, yo voy a utilizar esta que tengo aquí y voy a hacer esto Miren. simplemente lo que voy a hacer es dar masaje con mi mano como si estuviera lavando el guante ¿Sí? de esta forma y vamos a dar masaje, un poco de masaje entre los dedos y todo lo que tenga resina bien Ahora tomaremos nuestro papel toalla y vamos a retirar todo el exceso de crema que tengamos en el guante. Vamos a hacer esto. Si no tienen alcohol pueden utilizar también la acetona pura. Pero mi recomendación a mí me funciona, me, se me hace mucho más fácil y más manejable y mi guante puede, seguir, puede seguirse rehusando cuando le ponemos la crema. Bueno, finalmente después de ponemos la crema vamos a poner un poco de alcohol y vamos a hacer lo mismo. Perdón que todo esto está volando. Y vamos a hacer lo mismo y tomamos más papel toalla y retiramos así de esta forma bien ahora para limpiar nuestros envases que están su, que están ya sucios de resina que ya hemos utilizado vamos a tomar la crema ponemos Vamos a empezar con este y vamos a hacer esto. Vamos a ponerle bastante crema. Recuerden que les dije del uso del papel toalla, vamos a utilizar bastante. Y vamos a hacer esto. Miren, vamos a limpiarlo. ¿Ven? ¿Cómo se va quitando la resina? Qué fácil. Miren. No utilizamos agua porque a la resina no le gusta el agua. Entonces cuando lo usamos con agua, limpiamos con agua, se ese nos hace un poco más difícil retirarla. Que cuando usamos las cuando usamos la crema o utilizamos el alcohol. Ya el alcohol yo lo hago ya al final para retirar quizá algún tipo de residuo y también para, para quitar la la grasa o la glicerina que tenga la crema para cuando lo vaya a reutilizar otra vez mi frasco o mi envase esté totalmente limpio para seguir rehusándolo bien, ahora miren miren cómo queda totalmente liso no tiene exceso de resina entonces ahora con mi alcohol más papel toalla. Seguimos retirando el exceso. Miren bien, bien qué fácil. Y está listo para seguir usándose. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con este. Recuerden que tenemos que reciclar y reusar todos nuestros envases ya que los envases y los moldes de las resinas son para trabajar las resina son un poco costosos entonces tenemos que reusar y reciclar vamos a usar esta misma miren trabajen también sobre un papel encerado eso le ayuda de que no se le dañe su mesa o su mantel de trabajo o su paño de trabajo utilicen un papel encerado el exceso de crema recuerden utilizar una cre la crema de su preferencia no tiene que ser una crema exacta simplemente usar crema ¿Sí? ahora voy a, echar, voy a poner el alcohol y vamos a quitar bien bien chicas y chicos si te gustó lo que ves, lo que viste, si te interesó este hermoso tip, por favor regálanos un like, activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerda que es muy importante cuando te suscribes, comparte nuestros videos y nos regalas un like. Bien, bueno chicas y chicos, hasta aquí eso ha sido todo un nuevo tip para el canal y también eh, un, un poco de conocimiento que aprendí para compartirlo con ustedes. Estas son mis resinas, pronto haremos un video nuevo de, de trabajar con las resinas. Recuerden que el área de bisutería es una, es una rama muy amplia, la bisutería es muy amplia, no solamente es arete, no solamente es collar. la bisutería viene siendo muy amplia y esto ahora mismo eh, está muy de moda trabajar con la resina, bueno si tú estás trabajando con la resina este te puede interesar de cómo limpiar para seguir reutilizando los que vienen siendo los, las mezcladoras, los, los medidores y todo lo que viene siendo nuestros utensilios para la recita bien nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rosy se le quiere a todas bye